Los sonidos del español. El sonido de la doble L en español. La doble L en español. También se le conoce como la L. Elle. Con doble L se escribe llaves. Llaves. Con doble L se escribe calle. Calle. Con doble L se escribe pollito. Pollito. Con doble L se escribe gallo. Gallo. Con doble L se escribe olla. Olla. Con doble L se escribe lluvia lluvia. Con doble l se escribe ballena. Ballena. Doble l. Doble l. Ya. Ya. J. J. Yo. Yo. You. You. Doble L. Doble L. Llama. Llama. Galletas. Galletas. Gallina. Gallina. Anillo. Anillo. Llueve, llueve. Doble L, doble L. Botella, botella. Capilla, capilla. Cebollas, cebollas. Llanto. Llanto, llanta, llanta. Collar, collar. Talla, talla. Callar, callar. Follaje, follaje. Ballenas, ballenas. Llenar, llenar. Galleta, galleta. Fallecer, fallecer. Llevar, llevar. Llegar llegar bachiller bachiller caballero caballero mellizos mellizos pollito pollito caballo caballo cuello Cuello, velludos, velludos, lluvia, lluvia, llama, llama, llano, llano, silla, silla. Olla, olla, botella, botella, valle, valle, folleto, folleto, fallecer, fallecer, fuelle, fuelle, Llegar, llegar. Pollito, pollito. Pollita, pollita. Pellisco, pellizco. Pillar, pillar. Pillete, pillete llover, llover, sellos, sellos, ellos, ellos, billón, billón, millón, millón, lluvia, lluvia, Llueve, llueve, belludo, velludo, talludo, talludo, talluda, talluda. Gallardo Gallardo llamas llamas chillar chillar bulla bulla talla talla calle calle ballena ballena galleta galleta mollejas mollejas fuelle fuelle pillín pillín pollino pollino mellizos mellizos Mellizas, mellizas. hollín, hollín. Anillo, anillo. Gallo, gallo. Barullo, barullo. Caballo, caballo. Cuello, cuello, lluvioso, lluvioso, pilluelo, pilluelo, pilluelo, billullo, billullo. agalludo, agalludo, polluelo, polluelo, El sonido de la doble L en español. La doble L en español. Recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. Comenta y comparte. Regálame un like o un me gusta si esta clase fue de tu agrado. Activa la campanita de notificaciones para que recibas las alertas cada vez que subamos un nuevo video.